Bueno, estamos acá atrás de escenas del, de unos capítulos. <risa> está muy nervioso, está nuevo, muy, nuevo, muy, muy nuevo, nervioso mi novio ganó. ¡Apa! <risa> <risa> ¿Eh? ¡Spoiler! ¿Eh? ¡Spoiler! <risa> Nada, estamos grabando. Y ¿Cuántas escenas hicimos hoy? Vos, vos grabaste un montón yo grabé un montón de escenas, grabé como 3, 25, 23, 33, no sé cuántas. grabé un montón Pero hay unas escenas re buenas y está saliendo todo muy lindo Así que espero que les guste, no hay amor en Buenos Aires Estamos, somos un montón, el elenco es un montón Hoy vamos a hacer algo súper increíble Mira, yo les muestro este libro pero es un spoiler porque hay un montón de cosas Viene estamos, Guada, viene estamos grabando Mira, a full Guada, así que toda la no se lo pierdan hola cómo estás <risa> oh, no. no sé oh, no. <risa> <risa> eh, bueno yo soy felicitas eh, ¿qué, qué tengo que decir ahora backstage eh, ah, sí, sí, sí, sí. <risa> ah hoy grabamos eh, una escena de nosotros dos con Auti. Eh, bueno y vean no hay amor en Buenos Aires Sí. Muy pronto Mi personaje es Nicanor, es un modelo Y nada, estamos grabando a full Hola, ¿cómo están? Bueno, ya saben, yo soy Araceli Y nos vemos pronto Nos vemos pronto No se lo pierdan en... Sí. En... No, no hay amor, amor en Buenos, Buenos Aires, Aires. Cortar <risa> <El> beso. <risa> beso, era... beso Beso Beso, beso, beso Beso